Te doy la bienvenida a Lengua Española, asignatura de formación básica de seis créditos ECTS perteneciente al primer curso del Grado en Periodismo Semipresencial. Mi nombre es Laura Sanz Simón y seré tu profesora durante el primer semestre del curso académico. La lengua resulta esencial en el desempeño de la labor de cualquier profesional de la comunicación. Por ello, nuestro objetivo será alcanzar la competencia comunicativa mediante un uso correcto y adecuado de la lengua española. A continuación, abordaremos tres aspectos importantes en la asignatura. Qué vamos a aprender, cómo vamos a aprender y cómo se evalúa el aprendizaje. El temario está compuesto por cinco temas, comunicación y lenguaje, gramática, semántica, lexicología y lexicografía, fonología, fonética y ortografía, la lengua española y sus variedades, pragmática, texto y retórica. En ellos trataremos las cuestiones más relevantes de la lengua con la finalidad de sentar las bases de una correcta comunicación y acrecentar tus destrezas. Para el estudio de los temas, contaremos con el instrumenta didáctica, manual de la asignatura. Este nos ofrece tanto contenidos teóricos como actividades de reflexión y ejercicios prácticos. Para un aprendizaje ameno y efectivo a la vez, realizaremos videoclases, lecturas y vídeos, foros de debate, trabajo grupal, prácticas individuales o tutorías. El sistema que seguiremos es la evaluación continua. Tenemos cuatro tipos de pruebas en la asignatura. Un examen teórico práctico, un 40% de la nota, de carácter presencial. Prácticas individuales, 30% de la nota. Trabajo grupal, que supone un 20% de la nota. Y foros de debate, 10% de la nota. Antes de comenzar el curso, te recomiendo que leas tanto la guía de estudio como la guía docente, presentes ambas en la pestaña Información General de Aula Virtual. También a través de Aula Virtual nos comunicaremos siempre que sea necesario. Así, por los foros o a través del correo, yo te dejaré las planificaciones semanales y los recordatorios más importantes. Y tú podrás preguntarme cuántas dudas te surjan. Espero que este vídeo sirva para que te aproximes un poquito más a la asignatura. Recuerda que estoy a tu disposición siempre que lo necesites. Nos vemos y leemos en Aula Virtual.